el tema de la seguridad social, se han tocado puntos importantes, por ejemplo, el Código de Seguridad Social, el tema de las prestaciones, el tema de la cobertura. Tenemos entonces nosotros la obligación de seguir participando como los responsables en este momento de la Caja Nacional y de, la, y de querer fortalecer además la seguridad social en su conjunto en estas mesas. Es de ahí que... Por ejemplo, nosotros hemos de alguna forma pedido que los administradores regionales que han participado en las diferentes cumbres, el administrador regional de Beni ha participado en la cumbre departamental de salud de Beni, el administrador regional de Santa Cruz ha participado en la cumbre regional, departamental de Santa Cruz. Estamos pidiendo que los administradores participen ahora en la Cumbre Nacional para seguir trabajando en el tema del fortalecimiento de la seguridad social, como seguramente lo están haciendo también los otros entes gestores.